Saluroso saludo a Juan David Esteban Pérez y muchas gracias por tu mayor mensaje Plans vs Zombies 2 y Andrés Santiago Moreno Melo. Hola qué tal, hello hi, hoy es y Sayonara, espero que estén súper bien hoy porque vamos a comenzar. <música> Samuel. Número 4. Hablaremos sobre los tipos de agujeros negros. Pero antes de comenzar con el video, les diré qué son estos agujeros negros. Los agujeros negros son cuerpos celestes que tienen tanta gravedad que ni siquiera la luz puede escapar. La única forma de escapar de un agujero negro sería ser más rápido que la luz. Pero eso sería casi imposible. Bueno, imposible al 100% porque la luz es muy rápida. Ahora sí, vamos con el video. Microagujeros negros. Pesan aproximadamente 22 gramos, aunque no se sabe mucho de ellos, la verdad, ya que en realidad son hipotéticos. Quiere decir que no se saben si son reales o no. Agujeros negros de masa estelar. Estos se forman cuando una estrella muere y la gravedad es tan fuerte que ellos eh, hacen el agujero Como ya lo había dicho antes La gravedad es muy grande en un agujero negro Pero en este tipo de agujero negro eh, Se forman por una estrella muerta Agujero negro supermasivo Este es el tipo de agujero negro más grande visto Estos se encuentran en el centro de la mayoría de las galaxias Y sí, su masa es billones de veces más grande que la del tamaño del sol Agujero negro intermedio esto solía ser una hipótesis, pero ahora eh, se confirmó recientemente que es real. Su tamaño se encuentra entre agujeros de masa estelar y supermasivos, aunque, aunque también se podría interpretar como una combinación. Estos se forman cuando chocan dos agujeros de entre 85 y 62 masas solares y forman un agujero negro que su masa es 142 veces más grande que la masa de nuestro Sol. Se pudo descubrir gracias a la teoría de la relatividad, porque dos cuerpos celestes se combinan y estas forman ondas de espacio-tiempo Y estas ondas provocan el cumplimiento o sea que se los hace como más pequeño, de los planetas cercanos y fueron detectados gracias a un equipo extremadamente sensible Los invito a que se suscriban al canal, le den un gran like a este video y compartan este canal con todos sus amiguitos y seres queridos Sí, pero si les gustó el video, porque yo sé que es, les gustó 100%. Así que no olvides, pero si eres ver alón suscríbete. Pero bueno, mándaselo a tus familiares, ¿ok? Ellos y, si tienen familia, ¿sí? Así que espero que les haya gustado el video, como ya se los dije antes. Porque este video ha sido uno muy bueno. Ahora sí, nos vemos, mis queridos amiguitos.